Thank you.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 Sobre todo cuando hay componentes eh, sociales en los que, bueno, hay un colectivo de gente que tiene que tomar decisiones conjuntas, porque requiere de mucha democratización de esos espacios y eh, no tenemos en general un ejercicio eh, social este, en ese tipo de instancias. Pero eh, sí se puede este, eh, lograrlo con una presencia fuerte este, del Estado, de organizaciones como cooperativas más grandes, este, dispuestas a sostener esos, esos procesos. La misión del INTI es ser un servicio público de generación y transferencia de tecnología industrial para el bien público. Entonces la, las oportunidades que da la energía eólica al INTI de ejercer su rol, de llegar a a cumplir con sus metas, es mayor que el de otras tecnologías, en general. Que la gente sea consciente de la energía que consume, pasa por que sea consciente de cuánto cuesta generarla. Y la eólica o las renovables a baja escala dan esa posibilidad. Entonces, socialmente, en términos de política de Estado, es muy relevante eso.